¿Te animás vos a escribir un algoritmo que los ordene, pero al revés, o sea, de mayor a menor? Tómate 5 minutos para intentarlo y cuando termines lo revisamos. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Te muestro entonces mi solución. Que te imaginarás que esencialmente es casi lo mismo que el ejercicio anterior. Simplemente que acá en lugar de comparar por menor, comparamos por mayor. Fíjate entonces. Nuevamente vamos a repetir tantas veces como elementos haya en el conjunto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Por cada repetitiva vamos a tomar el primer elemento del conjunto. Lo vamos a almacenar en este caso, en una variable la que llamamos max. Y después vamos a buscar... ...cuál es el elemento más grande del conjunto que queda habiéndole sacado el elemento que estamos analizando. Y bueno, simplemente es, recorremos ese, ese conjunto y si el elemento actual es mayor que el máximo, guardamos ese máximo en la variable max. Una vez que termina esa repetitiva interna, emitimos max, eliminamos el elemento max del conjunto original... ...para que el conjunto efectivamente se vaya reduciendo en tamaño y la repetitiva grande termine habiendo pasado todos los elementos de un lado al otro.